Esta semana en Capital de los Simios. La vuelta al mundo. Shanghái bajo confinamiento. Ay, ay, ay, se viene bravo ese segmento. Sí. Sí. Después, en Pero como tan hueón, tomaron Viagra como reto. Mujer pide Uber para ir a ayudar a, a Ucrania. Ay, ay, ay, la cuentecita que le tiene que haber salido. Chira al día, el infaltable anticucho de perro en la estación central. Constituyentes gastan nuestra plata en publicidad Uy, uh -uh, ya analizamos el primer mes de nuestro Merlucín, Lo malo, lo más malo y lo feo Exactamente, recomendaciones y mucho más, ¿en dónde? En la capital De los simios uh -uh. Uh -uh -uh -uh -uh -uh. Oh yeah Oh yeah, un capítulo más, profe, ¿cómo está? Bienvenido, me salió un gallito por ahí Sí, digo, digo, digo Sí, estoy cambiando la voz que estoy creciendo Sí, acá bastante bien, por lo menos mmm, estamos mucho mejor que Shanghái Ándale, oiga, se viene heavy eso, vamos a estar comentando ahí Ay, ay, ay, que viene brava esa cosa, sí, pobrecita eh, la gente en China Sí pues, yo, pucha, ojalá que no me llegue la nueva cepa, que me llegue la nueva cepa en vino nomás Claro <risa> Pero me siento más raro que profe de derecha, profe historia de derecha Uy, eso sí que es raro, bueno. eso sí que es raro, te lo puedo asegurar Ma, En serio, han así como medio cansado, no sé, más raro que mormonta 3 <risa> Todo caso, se ponen siempre andando? Sí, fue. Yo me acuerdo que una vez, cuando me fueron a ver, los dos decían, Elder del tanto ¿Eh? Y yo voy y le digo, ¿son tocayo? Y me dice, oh, ¿qué es esa palabra? Yo le digo, no, cuando comparten nombre... Eso es ser tocayo. Ah, descubrir palabra nueva, ¿no? Elder ser un título que nosotros tenemos acá. Y tú venerar el librito azul y comprar el librito azul y ir a la iglesia. <risa> yo Me... siempre dije, esos buenos son agentes de la CIA infiltrados, bueno. Puede ser, ¿eh? Sí, tienen la media antena en toda la iglesia, ¿cachado? Ah, el, eh, el ángel tocando la corneta. Bueno, son una antena, no, una antena satelital redonda gigante. Ah, yo pensé que se refería al ángel. ¿Ves que tiene un ángel? ¿También? no sé si lo ha cachado, un ángel dorado que tiene una corneta en la boca <risa> ah, una... sí. no. A ver, con corneta me estoy refiriendo a una trompeta ya ah, yeah. no no estoy hablando en doble sentido para los mal pensado ya okay. ya ok no. y tienen una un cómo se llama esto no sé si... no no es monolito porque es como el obelisco como el obelisco sí es claro. ha visto. y el... en la punta tienen un ángel dorado con una trompeta apuntando hacia Estados Unidos Ah, hacia la nueva Nueva Jerusalén Por supuesto, ¿eh? entonces desde wow. ahí, de, de, de ahí transmiten en frecuencia modulada Pero mira, de verdad yo que estoy seguro que son de la CIA, ¿por qué? Porque tienen la facilidad de poder entrar a las poblaciones a todos lados ¿Eh? Haciéndose pasar por misioneros, tienen una antena satelital gigante Que no sé para qué tanto, no creo que sea para captar los canales gringos eh, no sé, por lo mejor andan ofreciendo directivos <risa> Tienen mejor señal que este. Rico. Claro. <risa> Así que sospechoso esto de los mormoncillos. Sí, pues podríamos tocar el eh, tema algún, algún día. Sí, yo creo que sí. Oiga, pero <risa> profe, eh, vamos con nuestra sección eh, de inmediato, la vuelta al mundo. que Está pasando cosas eh, heavy en, eh, en China. Oh sí. Shanghai está quedando la escoba. Primero. ¿Cerraron la pala igual? Claro. Ahí. <risa> está el confinamiento. A los desgraciados los dejaron ya ya más de una semana encerrados ¿Eh? Pero cuando digo encerrado no es con pase movilidad esto que tú podías ir ¿Te acordáis antes que tenías permiso para ir al súper? Ah claro, que iba a ir al súper, que tenía que los completos ahí en... No, claro, ahora no No, acá no, acá están los locos así con, con traje de Chernobyl ¿Ya? En la calle Y es eh, como quería nuestra ministra cuando era del colegio médico, un blackout total ¡Ándale! Los locos no pueden salir nada. Oiga, pero, ¿sabes que yo me vengo enterando recién de esta noticia? Y, y, y creo que no le han dado mucho bombo en la, en la prensa. Sé que yo día estaba esperando ver el... algo en, en la televisión local y, para variar, nada. No, pues si la televisión local se va a encargar de endiosar la constitución, no más, Pero nada, absolutamente nada, y en verdad está quedando las cosas. La gente está sin alimento en Shanghái. Está desesperada Están ocurriendo eh, Moriciones eh, Autoproducidas así ¿Ah, Como nunca antes Se había visto Se están visto, suicizando Claro Se están haciendo suizos Claro <risa> Los locos Se están saltando El edificio Pero en cantidad Increíble Ahora Hay algunos que dicen Que es por culpa Del bichito ¿Sí? Que el bichito Lo hace hacer eso ¿Los vuelve loco? Los vuelve como medio locos y saltan Y ahora ya veo ya que empiezan a pararse así Y empiezan a caminar como zombies Oh, profe, me acordé de una película de Shyamalan ¿Cuál? No sé si la vio Es terrible mala la película <risa> <risa> Mala la película Pero al, al final es buena no me acuerdo cómo se llama, pero trabaja. Matt, no, no, es Matt Damon. El, eh, el loquito que trabaja en la película es el oso, el oso que habla. No me acuerdo, Teddy, Ted, ¿Ted? tal vez sí. De Ted, ya. El protagonista, no me acuerdo cómo sí, se llama. Sí, se lo cacho. Nombre. Ya. Eh, y la gente se empieza a suicidar, ¿no? Se empieza ah, a suicidar. Sí, sí, sí, me acuerdo. Es. No es, es, se mata o sea, desgraciada. Así que de es, la nada. Que es, que es como el viento que. Claro, echan la culpa a las plantas. La, el, el polen el polen, no sé, sí. o como que las plantas pensaban, no, no, y sí, es más rebuscada que la cristalada. Sí, y bastante fome, sobre todo al final. Sí. Que los locos no, tenían que estar como, si estaban de más de dos se podían como entre comillas contagiar y les daban la gana de morirse Exactamente. La gente entenderá que no podemos decir la palabra que corresponde porque nos bajan los videos. Sí, pues nos bajan los videos, nos bajan, el, oye que YouTube está ahí. Uy, tolerancia máxima. Sí, pues. ¿Mm? Entonces. Progresimos. Cuando decimos que se hace la morición, ustedes entenderán a qué me refiero con eso. Por supuesto, que se nacionalizaron suizos, nada más. Claro, y los locos saltando de los edificios, ¿cachai? Saltaban y yo vi eh, un video donde es mucha la gente que está haciendo eso. Oiga, terrible los videos. Déjeme leerle un poquito la noticia, por lo menos ¿Sí? la que eh, tenemos acá. Dice medidas extremas. Se pregunta aquí eh, esta nota. Dice denuncian que en Shanghai están eh, suicidando también a las eh, mascotas de pacientes COVID. Perdón, David, 19. Sí. Uy, oh, eso sí que está sí, pues. también está bravo. Dice, luego de que en, en eh, días pasados se diera a conocer el caso de un perro de raza, Corgi, que fue eh, suicidado por un funcionario sanitario en una de las calles de la ciudad de Shanghái, en China, eh, tras eh, que el dueño fue diagnosticado con eh, David-19 y eh, tuviera que irse a un centro de aislamiento, la polémica sigue creciendo con la difusión de nuevos videos que evidenciarían prácticas similares con otros animales. Ay, ay, ay. Oiga, de verdad es terrible, ¿eh? le están haciendo los PCR a los perros, de sí. <risa> verdad. <risa> Hay una foto con un perro que lo tienen con la boca abierta y el isótopo ahí metiendo. Claro. Pero más que no se lo meten por la nariz, po. <risa> Menos mal, po. Ah, te acuerdas que los chicos querían meterlo por el trasero. Ah, pero esa era por otra cosa. ¿no? <risa> ah, ya. <risa> <risa> claro, estaban haciendo unos PCR tipo Congo 2000. Uy, <risa> oh, eh. pero la cagosa, es que yo un día empecé a ver la noticia y de verdad dije, ¿y por qué esto no sale en ninguna parte, ¿no? ¿De verdad están matando a muchos, pero muchos animalitos? No, de verdad, pues profe. Dicen las redes sociales: usuarios en China, principalmente en la ciudad de Shanghái, que actualmente se encuentra en cuarentena por el auge de casos de COVID relacionados con la variante Omicron, han difundido nuevos videos en los que se ve un grupo de trabajadores equipados con prendas de bioseguridad recolectando animales de compañía, al parecer, para ser sacrificados. Bueno, uno ve los videos, profe, y de verdad son. Son bravos. Super fuerte. Sí. Son eh... yo pensé que los videos de los loistiano aquí sacándole <ríe> sacando el pellejo a los gatos <ríe> era fuerte hoy oh, de veras pero eso eso la vamos a tocar más, más sí, adelante pues. sí pero, wow. Dice, de acuerdo con las denuncias en las que también se aprecian animales eh, suicidados, esta recolección de mascotas forma parte de lo que sería una nueva medida para mitigar la expansión del eh, David-19 eh, dispuesta por las autoridades locales y que constaría en el sacrificio de mascotas eh, de las personas que han sido contagiadas con eh, el David. Pero se... ¿Las mascotas, eh, digamos, contagian? se suponía que era casi mínimo el contagio que podía haber entre las mascotas y el ser humano se habían comprobado algunos casos pero era casi mínimo entonces era muy sospechoso. Para mí que estos fortaron el virus allá en China no es nada el David. Sabéis que a mí se me imagina que otra variante que no es nada la Omicron. No, Esta debe ser la última Sprite ya. No, sí. no, si hombre la está metido. La de Septicon Sí. Mira, tengo aquí una foto que dice Terrible lo que está sucediendo en Shanghái Según la policía de, eh, de casos de ceros de China Perdón, según la política de casos de ceros de China Así lo dice tal cual Los niños son separados de sus padres Las mascotas, entre comillas, mueren Porque sus dueños se mantienen en el centro de cuarentena Y esos perros eran altamente contagiosos y nadie los cuidaba ¿Cómo van a ser altamente contagiosos los perros Si el mismo gobierno chino había dicho que no pasaba nada con los animalitos? Para mí que profe es por una cuestión más política que nada ¿eh? ¿Le ¿Ah? falta comida? <risa> no, no es que le falte comida Yo creo que tiene que ver el Putin también ahí Lo que está pasando con Ucrania No sé, se nos viene la tercera wow. Falta que apreten el botón nomás ¿eh? ay, Y ay, pensaban ay. que Kim Jong-un era malo ¿eh? Sí y obviamente, claro, sale que es una política que va a contradecir toda la evidencia, incluso de la Organización Mundial de la Salud y mismo China. El problema es que estos desgraciados están con más de 23.000 contagios nuevos por día. Ya, pues, pero convengamos que... Solamente en eh, Shanghai. Hay gente puede que esté, puede que esté contagiada, pero eh, el, los síntomas de ese contagio, ¿cómo son? Porque yo entiendo que la Omicron es altamente contagiosa, pero no así mortal. No, te eh, pasa nada. No te pasa prácticamente nada. Y yo, eso es lo que entiendo de, de, de esa variante. Es que ahí donde está el, ya la el teoría de conspiración, por así decirlo. ¿Mm? Porque la verdad, eh, no tiene lógica que te tengan con una cuarentena tan grande si la cuestión no es tan contagiosa. Algo raro tiene que estar ocurriendo acá. ¿Habrán soltado una nueva cepa? Y no sé, ¿tú crees que los chinos lo van a decir? Si, bueno, los chinos no, para nada. Bro. Los chinos, en ese sentido, no, no dicen absolutamente nada como buen comunista nomás ¿no? claro entonces el gran problema que, que está llevando también veo vi un video en el cual muestran la ciudad de Shanghái en la noche y la gente grita así de forma decarradora es como si fuera un, un lugar de tortura oh, no, es, sí. es, es aterrador loco oiga si soy soy leyenda de una alpargata se ha al ese video claro Pero me verdad. acordé de los cómo se llaman los, los zombies de su leyenda ¿Tenían un nombre, eh, no? Zombie en Zombie bueno. no, bueno, claro. <risa> <risa> eh, no sé <risa> en su... ¿Ah? Pero eran eh, No eran como zombies, sino que eran como Gente rabiosa, ¿verdad? que tenían como Fiebre sobre 150 La sí, va fantasiosa Sí, sí sí. Eh, pero mire, deja igual leerle un poquito La noticia sobre la ola de eh, Chinos que se hacen eh, Suizos ¿Ya? ¿eh? Dice, eh, videos muestran la cruda situación. Eh, por redes sociales se ha conocido varios videos de ciudadanos chinos en varias ciudades, incluida Shanghai, donde sus habitantes han optado por eh, nacionalizarse suizos, en eh, <risa> medio de las duras restricciones que ha impuesto el gobierno en ese país para frenar los contagios del David 19 Las imágenes ya están dando vuelta al mundo, eh, pero en Chile no las muestran, y dan cuenta del desespero de los ciudadanos chinos por el encierro que eh, se han eh, venido enfrentando en los últimos meses, donde no pueden salir a la calle y si lo hacen deben enfrentarse a duras sanciones por parte de las autoridades. Oiga, es verdad esa cuestión. Sí. Eh, también vimos un video, de andamos, no sé si era un curadito, no tengo idea que era, pero, no, si fueran al Chancho también, pues ya está bien que a lo mejor le una en el poto al la calle y lo echan para la casa, pero andaban como con unos eh, tridentes los tipos. ¿no? Sí, con unos fierros faltaba que le colocaran un lazo en el cuello nomás y lo, claro. <risa> y lo amarraran. <risa> no, no sé si le da choque eléctrico esa cuestión. No, parece que no le da choque eléctrico, pero sí, eh, obviamente que es súper eh, eh, dañino, ¿no? porque bueno, son unos fierros terriblemente grandes. ¿no? sí eh, para poner en contexto, pillaron a un, a un chino en la calle en la noche Y estos locos claro. con traje así como de bioseguridad Así como en Chernobyl Lo toman con estos fierros Yo creo que para pa no contagiarse ni, ni tener contacto con él Pero en verdad lo tratan como si Peor que un perro, sí Bueno, a los perros lo están matando pero. así que, pero... <risa> <risa> Yo creo que faltaba poco para hacerle esto Sí, pues. Oiga, dice, también se han reportado casos de personas que se han atrevido a desafiar las restricciones. Eh, bueno, ya lo comentamos, pero son retenidas por las autoridades chinas que con rudeza hacen que los ciudadanos cumplan los llamados para seguir previniendo los contagios. Eh, los habitantes de Shanghái ya no aguantaron más las restricciones y comenzaron a protestar en las calles contra el gobierno. Acciones que obligaron a reducir el lunes 11 de abril las medidas de, en algunos barrios de la metrópolis china tras las manifestaciones por las estrictas eh, normas contra el David 19 que llevaron a confinar más de 25 millones de personas. Ah, entonces por eso también, por pues, profe. Es caleta. Sí, po. pero yo cacho que también, como le decía, es por una cuestión política. Eh, la gente ya no está aguantando tampoco los confinamientos y usted sabe que el régimen chino tampoco les va a aguantar que salgan a manifestarse ni. Porque allá a lo mejor sí son manifestantes, ¿no? Como acá los buenos es que. <risa> <risa> en la portada de la última noticia se pone: manifestantes tiraron una tele por el tercer piso y <risa> claro. Pero, ah. mira, acá por, por lo que también tengo yo como, como noticia, y es impactante, dice En otro video viral con aspecto distópico, un dron sobrevuela de noche un complejo de vivienda difundiendo un mensaje que exhorta a los residentes a dominar el les, el deseo de libertad de su espíritu ¡Cachapo! ¡Ándale! Y yo vi también otro en que había un perro robot que andaba pidiendo los pases de movilidad ¡Un perro robot! No, profe, se nos viene, se nos viene la tercera Ay, ay, ay Sí, estos están a punto de apretar el botón Sí, entonces Mira, yo estoy seguro que algo raro está pasando acá ¿Mm? Que no lo quieren decir en la televisión abierta por algo O sea, está en la evidencia, está todo ahí eh, Tantos chinos haciéndose suizos eh, sí, pues. Tantos chinos matando animales, es muy sospechoso si los animales no contagiaban. A lo mejor es una variante que en la cual los animales se contagian, porque no tendría lógica estar matando tanto animal. La variante anticucho. La variante anticucho. <risa> <risa> claro, a lo mejor es esa, pues, profe. <risa> <risa> oh, qué terrible, qué terrible. no Y si ahí lo que me da más lata es que si esto está pasando en China... Y si es que es es una nueva variante, esto ligerito va a llegar a Europa y esto ligerito va a llegar acá y nos van a confinar a todos De nuevo Sí, pues, puta, y no íbamos a sacar la mascarilla ahora, vos pues, profe El 14 el de abril primero, nos sacamos la mascarilla y no pasó eh, nada, no va a pasar nada Y el primero de mayo creo que se abrían todos los pasos fronterizos terrestres Puta madre Así <coughs> que, vuelta. Bueno, nada, pero estos están confabulados. así que el 8 del Winnie de puta tiene que haber llamado al merluso no creo, ah. ¿tú crees que lo pescan el pobre Melucín? Eh, no está negro, pues es que como, <risas> Es que como acá los chinos quieren venir a sacar hasta acá El ser que pues, <risas> sí, pues a lo Capaz, mejor. Capaz. Oye, confínate a la gente, ¿no? ya para que no pelee tanto y Pasar un poquito de plata con el nuevo programa de Chile Apoya. Claro. Oy, oy. Chile, me acordé del video, o sea, del audio del capítulo pasado. Apoya. <risa> claro, Chile Apoya. <risa> ay, ay, ay. Oiga, pero profe, está la embarradita en el mundo, lamentablemente, sobre todo con eh, este tema de Chancay. De sí. A no, ¿A, perder, perder, que... a no perderle el, el ojo a esto ¿Mm? porque yo creo que los próximos días vamos a tener a lo mejor algunas noticias de que en Europa empezaron los primeros contagios o apareció una nueva cepa y ya todos sabemos de dónde viene la cuestión Shanghai tiene y si empiezan a decir que pasa algo con las mascotas ay ay ay Shanghai va a tener la culpa oiga pero si se hierven a baño María o se, <risa> o, se <risa> o se o se fríen cinco minutos las mascotas se les pasará el, don <risa> Estecho ¿no? no se ponga a dar ideas mire que quiero <risa> escuchándonos <risa> digo yo no este programa oiga, lo escuchan lo hicieron Y es que hay que estar preparado para estos tiempos también sí. por profe, sí. pero ojo, si te ponía a freírlo no, ya, ya no se la cuenta <risa> en todo caso hay es que tener locas para freír este... Sí. yo cacho que sale más barato era freír con aceite de motor bebé. oiga en todo caso ves que salía más, más barato una botella de pisco que un litro de aceite Sí caché ese, esa botella Sí, yo oh, la cagó y cuál es la moraleja profe? que hay que tomar bebé. No, po. ¿No? Ah, mejor cocido que frito. Ah, ya, esa me gustó mejor. Mejor sí, cocido pues. que frito, sí. Exactamente, esa <risa> es la moraleja. ¿Mm? Ya, vamos a la primera bocita, Don Station. Vamos, pues ya volvemos con más Capital de los Simios.